Cero, dos, dos, dos. Me, me, me, me, me sacaron lo loco criando cuerdos Un consuelo me sirvió pa' pocas cosas Él quiero y no puedo, el puedo y no debo Todavía yo y saco veneno Fue, fue, fue mucho para ti lo poco que tenía Y ahora tengo mucho y me parece poco Esas vueltas malditas lo jodieron todo Ya no baila el diablo, ahora bailo solo Se acabó ahogando mi alma en la copa Y el mal trago me supo a derrota Mi malestar me siguió embaucando Ha pasado el tiempo pero en la mejora Estoy bien a solas sin seguir las pautas Aunque ahora ya saben con quién coño tratan ya, ya, ya no aparto ni la mirada porque ya ni salgo para evitar la bronca El juez me dijo que ya estaba limpio, que una más y se torcía la historia Estuve a solas con mi desquicio, me tragué el orgullo, vosotros mí El tiempo acabó borrando mis firmas, ya no llueve mayoras a todas horas Convertí ese lujo en vuestra rutina no comprendieron lo que les decía Todos los días los labios cortados Mi rap creó una tendencia suicida Corrieron voces de lado a lado Acabó el diluvio pero el odio seguía Hubo noches cortas pero torcidas Sin los grilletes pero con mucha ira Sigue la paranoia aquí metía Me contengo poniéndole buena cara Salgo poco fuera y si lo hago La braga hasta los ojos por si acaso Atrás mío no cae ni el ocaso Y mi alma ya no se refleja ni en los charcos Toqué madera Pase de puñetazos, volvieron los sustos en el mío cardio. Cayó la noche y volvió la locura, el tiempo no cura todos mis pecados Empecé de cero, no podía arreglarlo, porque por dentro seguía con mi enfado Ahora tengo agotado al mismo diablo que me dio la mano, que me dio mi cuna Pasa el tiempo pero no perdona, la vida nos falla, nos traiciona Cada vez que me jode esta hija de puta, me cuestiono el ser más mala persona Mira atrás y añoro ese niño, que tenía ilusiones, sueños y conflictos Ahora ya es muy tarde, pero aquí sigo Luchando con mi peor enemigo Lo conoces, sabes quién te digo Sabes lo que duele decir siempre lo mismo Y todavía hoy me siento incomprendido Moriré y no habré aprendido a lidiar conmigo Solo me queda mirar hacia atrás Volver al origen, volver a empezar Donde el problema comienza Encontraré la respuesta que al final me hizo fallar Y volver a ver como mi alma en los charcos Vuelve por fin a poderse reflejar Cuando menos lo esperé, será el momento para que el ocaso vuelva a brillar Nunca pensé que lo que escribí en esos años Malditos hoy me iba a ayudar Y ahora con la perspectiva y el conocimiento Que tengo sé que no iba mal Pasan y pesan los años Y los problemas que tenía no me hacen llorar Miro el futuro con asco Porque parece que todo lo que viene duele más Tu, tu, tu, tu, tu, tu cría, cuerda, si te sacarás lo loco Me suda la polla repetir lo mismo ¿Quién eres tú para juzgar lo mío? ¿Acaso sabes el dolor que yo te escondo? Van fallando todos, caen de uno en uno Va pasando el tiempo y cada vez más solo Ya no acepto mentiras de ninguno Lobo solitario, yo no encajo en tu grupo no, no, no encajan las verdades que escupo No me preocupa tener tu respeto Estoy fuera de esto, de contexto Ahora escribo poco, pero aguanto mucho Me la bufa bastante tener tu apoyo Si cada vez que te canto me duele el todo lo que hago es desde dentro, con calibia, mi penas me, me conformo, y alivia la tuya, ole tu coño, ole tu polla, bravo por vosotros, pero si escucharme hace daño, imagínate para mí cantar lo que lloro. Ya te dije que estoy da veneno, no te queda otra que asumir los hechos. Yo te abro el cora, pero también puedo cerrar tu puta boca, aunque Solo yo decido si me lo deshago Siempre aplaudieron mi lado más malo Porque os importa una mierda mi lado más bueno Ya no me quedo en cuello por nadie Solo por mí pongo la mano en el fuego Y a veces ni eso, a veces lo pienso Cuántas veces apliqué en mí el autoengaño Buscando la calma en el odio que guardo Volviendo a la cama después del insomnio Miro el reloj, son las 5 y cuarto Me levanto a las 6 Pero no mi ánimo Suena la alarma Pero ni caso Cierro los ojos, me invade el fracaso los Abro de nuevo, me visto y me largo, voy por la calle antes de del ocaso, no conoces las entrañas de mi infierno y vienes a hablarme a mí de mis demonios. Esa carga la llevo conmigo hasta que esta angustia que yo siento se vaya del todo. Se cuestiona en dónde, cuándo y cómo puedo llevar tanto sintiéndome roto. La vida es un reto que nadie supera, a todos nos espera el mismo hoyo. La cortados en junio, sintiendo este frío en julio. El cuerpo en agosto, la mente en noviembre y en mi corazón cayendo este diluvio Labios cortados en julio, sintiendo este frío en julio El cuerpo en agosto, la mente en noviembre y en mi corazón ah.